Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico Oráculo Lectura de Cartas de Ángeles De la semana del día lunes 30 de enero Al domingo 5 de febrero del año 2023 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Pues comencemos con la lectura Sabes que empieza con las cartas de Dronin Virtue Me sigo con mis cartas, que son estas de acá y termino con las cartas de Torun Virtue de la sanación con los ángeles. Como han estado? Espero que estén muy bien. Bueno, pues es fines fin de mes. Y como saben, a fin de mes abro este, los comentarios. Y ah, pues son ben, bienvenidos los comentarios que aporten algo. este No sé qué puedan decir. Oye, pues coincidió exactamente lo que dijiste, o, este, no sé, cualquier comentario que quieran hacer, este, por otro lado, bueno, el que me den las gracias está un poquito en realidad de más, no es necesario, sé que se agradece lo que hago, lo hago con mucho amor, este, pero bueno, ahí van a estar abiertos los comentarios. voy a confesarles que ya había hecho una tirada. Pero no me mostraron nada las cartas que salieron. Y me sentí muy desconectado con las cartas. Y dije, bueno, voy a, a concentrarme más. Voy a meterme más en mi yo interno. Y vamos a hacer una nueva tirada. Si en esta ocasión sí salen las mismas cartas, entonces realmente era el mensaje como tal... Pero vamos a ver este, qué es lo que sale. Bueno, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. No es la misma carta. Miren, miracle, milagro. Y dice, I trust in God to know the perfect solution to this situation. ¿Okay? Entonces dejemos en las manos de Dios que resuelva esta situación. Aquí había salido una carta este, que decía, sé fuerte. Y uh, ahora sí que como que muy negativa. Y la verdad, este, sí me sorprendió porque la siguiente carta, esta acá salía perdón. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale ahorita aquí en esta carta. Almas gemelas. Sí, ya es una vibración muy diferente y sí me puedo... Este, sincronizar con lo que están diciendo las cartas. Dice Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel guardián. Este, yo les comento de mi parte, como alma gemela es una de mis mejores amistades, es una mujer. Y esto lo he descubierto con el tiempo, mucho tiempo... Atrás deseaba, pensaba que fuera tal vez una pareja, este, pero he notado que esta alma de esta persona y la mía tienen mucha sincronicidad, muchas coincidencias. Este, hemos vivido cosas muy similares casi al mismo tiempo. Entonces ha fungido, funge como un espejo el alma gemela, ¿no? y, uh, tanto para las cosas positivas como para las cosas negativas. Entonces, bueno, si es como te das cuenta quién es tu ángel, perdón, tu alma gemela, pero puede ser que en cierto momento no lo descubras, entonces quien funge como tu alma gemela es tu ángel guardiano. Es algo que también he descubierto. Muy bien, pero el miércoles y el jueves la carta dice confianza. Entonces, miren, muy, muy diferente la, la vibración y la tirada de las cartas. Entonces, confianza confiamos en la corte celestial, en el proceso de la vida. Dice Arcángel Ariel ayúdame a confiar en mí misma en mí mismo y en los demás confío en el proceso de la vida estoy segura, estoy seguro yo soy una manifestación de Dios. Amén Amén. Muy muy diferente a la tirada anterior y por último esta carta viernes, sábado y domingo dice magia y dice Arcángel Raciel Haz magia, redescubre al mago en ti, que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Bueno, uh, todavía quería unar. Uh, es la primera vez, bueno, no, la segunda o tercera. No, tengo que hacer una segunda tirada. En las otras ocasiones, ya años atrás ha sido por problemas técnicos, de que, qué sé yo, se me acababa la batería... Eh, no sé, cualquier situación que por algo de fuerza mayor tuve que hacer una siguiente tirada. Y hoy, cuando salió la primera tirada, la verdad, como decía, no me gustó nada lo que salió, no me sentía conectado a lo que estaba saliendo, no sabía ni siquiera bien por dónde iba el asunto... Entonces dije, bueno, yo creo que uh, pregunté si podía hacer una nueva tirada. Me dijeron, claro que sí, porque no? Y de hecho, yo sentí que era, que yo no estaba conectado con lo que estaba haciendo. No estaba lo suficientemente conectado con mi propio yo, ¿no? Entonces, este... Porque normalmente soy como muy estricto de que ah, lo que sale es lo que sale, ¿no? No le vamos a estar cambiando de que, a ver, hasta que salga algo que nos guste, ¿no? Entonces, bueno, por eso hice la pregunta y me dijeron, sí, claro, no hay problema. Pero ahora sí me puedo conectar mucho mejor con este mensaje. Este, y que va mucho más de acuerdo con la vibración que yo siento que hay hoy en día. Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice. Niños. Miren cómo va de acuerdo a la mano. Esta carta con esta del milagro. No, el despreocúpate, todo está bien. Deja, encárgaselo a la corte celestial. Y recuerden, una vez que hicimos nuestro pedido, por decirlo de alguna manera, lo soltamos. Este hay un caso de la esposa de un ex político no voy a nombrar nombres pero la señora vive ahorita en londres y se está pidiendo su extradición y bueno se hicieron una fortuna mal hecha robando dinero de, de la gente del, del, de los impuestos del acervo este mexicano y este y fue como muy conocido de que pues la señora escribió yo cuento con una riqueza extraordinaria. Yo cuento con antes de, ¿no? Y bueno, lo, lo escribía en el libro y no sé cuántas veces lo repetí este ejercicio de estar escribiendo esto para manifestarlo. Y bueno, lo manifestó y al fin y al cabo, pero bueno, este, de una manera muy equívoca, ¿no? Este, de una manera ilegal y de una manera no honesta. Entonces, yo no soy de la idea o de la partida de que por estarlo repitiendo como mantra se va a manifestar, muy al contrario. Yo soy de la idea de que hacemos nuestra, este, nuestro pedido en, en yo, nada más podemos pedir para nosotros, en presente y en positivo. ¿no? Y una vez que lo hago, ese pedido, lo siento. Tengo la emoción de... Eh, la alegría, del bienestar, de que, o sea, como si ya fuera una realidad de estar tocando esa situación, sea una situación nueva de trabajo, sea una pareja, sea algo físico, eh, qué sé yo, vivienda, carro, etcétera. De, de, si es un carro, ahí se me hace muy fácil dar el ejemplo de oler los asientos de cuero, ¿no? Por decir algo, de ya sentirlo tan real de que ahí está, aunque tu mente te diga que no está ahí, pero como, como si ya estuviera ahí. ¿no? Y una vez que ya hice todo este proceso, lo suelto, ya se lo entrego al universo. No estoy ahí repite y repite tres veces al día o por varios días, sino lo suelto. Siento de hecho que si lo estás repite y repite, estás desconfiando de la corte celestial y ahí va también un trancazo para dos o tres usuarios por ahí que lo he repetido ya en diferentes ocasiones por favor no digan gracias, gracias, gracias no, no, no tiene que ver nada con la Santa Trinidad no tiene que ver nada el decir tres veces gracias que si se dice tres veces gracias va a ser más efectivo que si dices una vez gracias al contrario, si dices una vez gracias de corazón es más que suficiente. Siento que con el tres veces gracias, o el estar repitiendo constantemente, devalúas la intención original. ¿no? Y es como más automatizado, no es tan sentido tan profundo que con uno. Entonces, por favor, traten de evitar el tres veces gracias, y este, que yo no sé de dónde este, sacaron ese, esa idea de que si lo digo tres veces, así me va a funcionar, mejor, ¿no? y es garantizado. Eh, pero bueno, he visto también para este año predicciones de numerología, que bueno, para mí la numerología que sacan y lo que dicen los números es totalmente equívoca a lo que yo llegué a aprender, y no se trata ahí tampoco de tener la razón, de decir, bueno, yo tengo la razón y tengo la numerología que funcione y los demás están errados, pero por el mensaje que, que dieron, para mí no coincide en lo más mínimo con, con lo que yo sentí. ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar que pase el tiempo y pues ya se verá qué fue, si fue este o fue aquel. ¿no? Pero aquí sí, por experiencia, les puedo decir este, cómo funciona mejor y que el otro realmente pues da a entender eso. Es como la gente que está en la iglesia. Bueno, no tengo que estar en la iglesia con el rosario. ¿no? Y Ave María. Y toda la liturgia dice: paz a la siguiente bolita. Vámonos. No sienten lo que está diciendo. Es como un mantra. se es, repite, repite, repite, repite, repite. El mantra tiene su propósito como tal. Y es muy diferente al rezo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por favor, no. no llegamos a mezclar cosas. El rezo, la petición, la oración, es de corazón, es clara, es específica, es amorosa, y como decía, es en personal, presente, ¿no? no cuando pidas, cuando hagas tu... ¿Qué le dicen ahorita? Bueno, wishboard, o este... Ay, le ponen millones de nombres inventados, eh, pantalla de eh, proyección, ¿no? O qué sé yo. Cuando, cuando pongas ese cartel visual de tus deseos, de lo que deseas, ¿no? Verte como, qué sé yo, una mujer exitosa, ejecutiva, empresaria, este, el automóvil, el carro, la familia, el, el esposo, el, lo que fuera. Este siempre es en presente, no a futuro. El universo no entiende a futuro, ¿no? No es de ah, yo tendré. Pues el universo dice, ah, ok, ahorita que es presente, todavía no. Entonces nos esperamos todavía. Pero pues como presente es continuo, ¿no? <ríe> Entonces, pues todavía no, porque está futuro. Yo tengo. ¿No? entonces eso es muy importante y sentir la emoción de la alegría, de la certeza es más la, la, la certeza de que yo tengo esto, no para realmente hacer que las cosas se manifiesten en tu vida ¿Okay? entonces haz magia, eso quería, con eso quería terminar ¿no? haz magia, tienes la capacidad de hacer magia entonces, bueno, disfruta de esta semana, va a ser una muy buena semana. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.